¿Cómo están? Mi nombre es Abril Cainrat y hoy en Viajando con Abril Les voy a enseñar algo súper útil que a mí me cambió un montón los, los recuerdos que tenía los viajes porque tenés todas las fotos en Google Fotos y Videos y les voy a enseñar cómo hacer películas y si ya las tienen hechas, como fue en mi caso, dónde poder encontrarlas y se hace así Buscas en el menú de tu teléfono la opción Fotos que es ese barrilete y ahí vas directamente a la parte de abajo algunos y en la parte de arriba en las distintas opciones buscas por ejemplo lugares en mi caso elegí París como para ver esas fotos y ahí directamente una vez que entras en la carpeta estás eligiendo las fotos que te interesa que aparezcan en la película tanto fotos como videos o todo lo que tengas ahí puedes tener varias fotos como hiciste para un gif que ahora van a aparecer o podés tener varias fotos del mismo lugar, un collage o todo lo que vos quieras que aparezca en esta película. Luego en la parte de abajo, mar arriba marcas más y ahí las opciones te van a dejar elegir qué cosa. En mi caso, elegí película. Y esperas un ratito mientras se crea. Y así te queda tu película. Un beso gigante Como los gigantes <risa> Y nada, que te una re linda semana